Actualmente yo mi cabello con trenzas porque me parecen hermosas, divinas, siempre me han gustado, eh, cambio constantemente, te puedes hacer distintos estilos y verte igual, eh, impactante, me parece que es un peinado muy versátil y bueno, me encanta, por eso yo mi pelo con trenzas en estos momentos.